que después de 14 años de llevar una trayectoria impecable, pues en algún momento te va a tocar bueno, con una lamentable noticia que se dio a conocer el día de ayer una difamación muy grande ¿no? es una mentira y vamos a proceder legalmente ellos no saben con quién se metieron ellos no saben que se metieron con un abogado yo soy abogado de profesión y bueno, afortunadamente hoy por hoy Vivo en Estados Unidos, soy residente americano y también soy mexicano. Entonces, vendrá esa estrategia por ambas partes. Nosotros vamos a actuar eh, conforme a derecho, nosotros no vamos a litigar en los medios, en los medios de comunicación no se litiga, se litigan los tribunales y vamos con toda la fuerza y el rigor de la ley. Vamos sobre la demanda por difamación. Hablaste ya con Pigui. ¿eh? Eh, ¿qué Qué buena pregunta. Hablé con Pigui. obviamente, el día de ayer. Mi labor es ser manager y ser publicista. Entonces, la labor de un manager y de un publicista es dar tanto la noticia positiva como la negativa. Y le digo, está sucediendo esto, los dos estábamos atacados de la risa y se llegó a la decisión de que nosotros íbamos a demandar desde un inicio en los tribunales, porque es muy fácil hablar, ¿dónde están las pruebas? Es decir, que esto es una completa, total y absoluta. La relación entre tú y Pigüe es meramente laboral, profesional y bienestar. Así es.